Hola y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión continuaremos con un tutorial que me han pedido mucho. Coloca los ajustes del pincel de esta manera para facilitar la precisión del cabello. Tú sin miedo al éxito cariño, toma tu pincel favorito para cabello y comienza a hacer pequeños cabellitos. Tú sin miedo, tú sin miedo, simplemente intenta crear un movimiento diferente entre tamaños y Grosores del cabello Para que esto se vea más natural Puedes ir notando como ya van variando Un poco entre el tamaño Y un poco las direcciones Eso también es un detalle muy importante Las direcciones hacia donde va el cabello Son las que harán ver más realista Este Así que no te preocupes demasiado e Intenta hacer más cabello En diferentes direcciones Este te beneficiará mucho más para que se vea mucho más trabajado tu edit y más bonito. Un detalle no muy importante que me gustaría comentar es que el tutorial está dedicado más a los principiantes que no tienen un enfoque muy cierto sobre cómo se hace el cabello y más que nada en el color negro. En otra ocasión haré un video más detallado sobre manejando colores y otros detalles importantes. Bueno cariño vamos comenzando y a mí ya se me antojaron unas papas fritas, eh, tú sigue haciendo las líneas del cabellito, entre más juntitas un poco acerca de donde están los ojos y así harás más denso la cantidad de cabello y se podrá notar un poco mejor. Seguimos en lo mismo, terminando a hacer detalles que hagan ver más real el cabello y con más, con más, no lo sé, ¿cómo se dice eso en mi niña? No lo sé, no lo sé. Bueno, si lo sé, ya me acuerdo, se llama volumen, o se diría volumen. En mi niña. Sin miedo, empieza a tapar la base de abajo del cabello original para crear la nueva base del cabello donde haremos todo lo siguiente. Aquí me altero un poco con mi perfeccionismo y comienzo a hacer muchísimos más cabellitos sueltos y así. Esto depende del gusto de cada quien. Si no lo quieres hacer así, está bien. Yo porque soy exageradamente perfeccionista y le intento hasta más no poder. Bueno, aquí ya había comenzado a hacer el cabello un poco ondulado. Intentando mantener ese movimiento para que no quedara todo muy sin forma e intenté ir diferentes direcciones aquí me tomo un poco de tiempo porque igual volvemos a lo mismo, mi perfeccionismo pero tú con lo que te sientas conforme ahí vas bien aprovecho para decir que los pinceles que estoy usando son los que he hecho más recientemente y los puedes adquirir yendo a mi blog a donde los podrás descargar completamente gratis bueno, técnicamente no hay nada que comentar aquí, simplemente vuelvo a repetir lo mismo pero con el otro color, lo mismo que hice con el negro pero con el blanco, así de fácil. Bueno, aquí lo que hago es tomar un pincel con un color gris que resalte sobre el negro, no, más, no mucho más claro, levemente, que sea notable y comenzamos a hacer las líneas. Recuerda que tienen que tener una separación entre ellas para que se note el color negro por debajo y así continuamos con la idea principal. Esto técnicamente es lo mismo que ya expliqué, pero lo dejaré para que tengas el proceso completo y si alguna duda te queda, pues la aprendas con tus propios ojitos mirando el video. Vale, aquí haré algo diferente. Lo que voy a hacer es tomar una nueva capa, usar el aerógrafo y pintar sobre encima del cabello ya hecho para darle sombras. En el caso del blanco y te recomiendo que en la capa extra que hayas colocado agregues el ajuste recorte sobre el mechón de cabello o hueso que quieras para que no se disperse tanto y se quede solamente en esa área lo que vas a pintar. Para buscar el ajuste de recorte de capa, entra en donde siempre toda la vida encuentras tus capitas, donde has pintado y abajito en la parte de abajito te saldrá una flechita mirando hacia abajo y ese es el recorte. Se me olvidó un detalle un poco importante y es que usé el aerógrafo normal para hacer las sombras. Una vez terminado juntamos ambas capas para evitar acumulación de capas innecesarias. Lo que a continuación hago es juntar todas las capas en las que realice partes del cabello para evitar acumulación de estas y que me quiten el espacio. Acelerar un poco más el video para hacer menos pesado esto y ya. continúa agregando detalles y continúe con lo de la sombra, con el aerógrafo. Um, después un detalle que puedes aplicar es ir a filtros y agregar en, la, en una sola capa el filtro de sombra en gota y esto te dará darle un poco más de profundidad a, al detalle del cabello. Deja tu like, comparte y comenta si el video te fue de ayuda. Recuerda que puedes suscribirte para no perderte ningún video y así aprender a editar como yo.